Y no me acuerdo, no sé, no me acuerdo. de qué amor! ¡Oh, qué amor! ¡Oh, de ya se echa, yo se Cuando hay un pedo, que acá. Jalamos fuerte y lo grabamos I'm gonna ask